Colegio de Abogados de la República Dominicana está a la espera de que la Cámara de Cuentas envíe a los auditores que estaban previstos ir a auditar precisamente para que realicen las investigaciones especiales dispuestas mediante una resolución de julio del año pasado. El presidente de este gremio, el doctor Miguel Surún Hernández, explicó que habilitaron una oficina para que los auditores realicen el proceso con el objetivo de facilitar lo que es el acceso a toda la información y documentación requerida por esta institución. Vamos a escuchar las palabras del doctor. Miguel Surún Hernández, por favor. El Colegio de Abogados de la República Dominicana por tercera vez exhorta a la Cámara de Cuentas enviar sus auditores para realizar la investigación especial que hasta la fecha no ha podido ser realizada, a pesar de que ha sido habilitada una oficina dentro de nuestra institución con todos los documentos necesarios, pertinentes y todos los accesos que esos auditores requieran. Nuestra institución le dice a la Cámara de Cuentas, nosotros somos respetuosos de la ley y estamos en la mejor disposición de queñaras de aclarar cualquier tipo de eh, duda, cuestionamiento inquietud respecto al manejo pulcro que nosotros realizamos en nuestra institución hemos dado acceso completo el doctor Miguel Surón Hernández afirmó que el colegio de abogados aplica lo que son sólidos controles contables en un eficiente manejo de lo que son los limitados recursos que ingresan de, a través de lo que son las operaciones mensuales de toda, que realiza esta institución en su portal institucional y auditado anualmente el recono, es reconocida lo que es la firma de auditores privados que hacen certificaciones y manejo correcto del patrimonio que se lleva a cabo desde el colegio dominicano de abogados que es muy importante claro que sí, el doctor Miguel Surón Brun Hernández, dando muestra de la transparencia y el manejo que él tiene frente a esto, y como él ha dicho, está pendiente ya de la Cámara de Cuentas a enviar los auditores que tenían previsto ir a este importante gremio que recibe fondos públicos, pero que está dispuesto a ser sometido a cualquier tipo de auditoría de manera transparente que es lo necesario.